El aeropuerto dominicano solo se ve eso él, él, en, el, en el aeropuerto que más en Minosvalio hay dice un viejo que los dominicanos si sí, sí, hay gente tullida y yo no sé porque se montan el avión se para no sé hasta para eso el dominicano es fraudulento para ahí se compra una sierra de pasar primero pero nada eso es parte de los fines se le aclaró solamente le pasa a los dominicanos esto que para usted llegar a los Estados Unidos a Europa debe tener una prueba de PCR o de antígeno 72 horas con tres días, no puede pasar de ahí. Si pasa de ahí, usted va a tener que esperar, quedarse en fila, esa filota que usted vio, de que parecían de varias cuadras, en el aeropuerto internacional de las Américas, o sea, Francisco Peña Gómez, así en todas las partes, esperando que le cambien la, la hora, si tiene esa suerte, o esperar otra fecha y tener que ir con las pruebas negativas de su mano. Lamentablemente, en los que otros países se, se, se cuidan, pues nuestro, nuestros dominicanos, nuestro presidente, no ha puesto esas restricciones que debiera ponerla, eh, para que eh, todo el que viaje hacia República Dominicana, sea europeo o norteamericano, tenga que estar en su prueba igual, con mínimo de 72 horas. Para que la gente no entre aquí como nos trajeron, nos trajo una, una vieja comunidad italiana, una periodista americana, el COVID nos lo importaron y vinieron de Reino Unido con la nueva cepa también. Pero ya cuando vinieron a agarrar los 34 dominicanos que, que se quedaron varados ahí en el aeropuerto internacional, José Francisco Peña, de las Américas, ya hace siglos que han entrado aquí. El doctor Mato ya lo había dicho, el director de. El hospital Robert Ricabral, que la cepa nueva, que andaba hace siglo, y por eso ha crecido los contagios. ¿Qué felicito al presidente? Bueno, el presidente cambió hoy, desde hoy, con el nuevo decreto. Y yo lo felicito al presidente. Los horarios. El pueblo quiere lucha, que luche ya, veneno. ¿Quieren que flexibilice? Vamos a flexibilizar. De lunes a viernes, usted va a tener hasta las 7 de la noche para circular. Ahí comienza el toque de queda y libre tránsito en su vehículo, 3 horas. Todos los días usted va a tener tres horas, de lunes a domingo, 3 horas. Solo varía el horario y los fines de semana. ¿Cómo varía? En vez de ser de lunes a viernes, como comienza el toque de queda a las 7 y termina a las 5 de la mañana, los sábados y domingos será a las 5 de la tarde, el inicio del toque de queda y terminará a las 5 de la mañana, el otro día. Y usted va a tener tres horas. ¿Qué quiere decir eso? Que si es a las 5, usted tiene hasta las 8 para llegar a su casa si le ha tomado el tiempo. Ya tengo ahí, le voy a enseñar un momentito. Pero aquí no sabemos hacer las cosas. Aquí damos los permisos, liberamos a las personas, entonces después creamos los protocolos. Tiene que ser al revés. Yo no sé cómo que yo soy abogado y pienso en este tipo de cosas de seguridad, de salud. Parece que lo que acompañan a los presidentes son burros, fumentos, dromedarios, camellos, dos robas, para que me entiendan, que no tienen cerebro. ¿no? Porque si usted va a liberar a algunos segmentos de la población, usted tiene que establecer primero los protocolos y decirle vamos a abrir gimnasios, parques, áreas públicas, lugares de entrenamiento, de ejercicio. Pero el protocolo es el siguiente. Este, este, este. Y después que usted le dice a la gente. No pueden pasar de, de tal cantidad de personas. Pero ese protocolo para los gimnasios. Los espacios de, de, de ejercicio. No lo puede establecer Salud Pública. Porque Salud Pública no sabe nada de deporte. Tiene que hacerlo el Ministerio de Deporte. Salud Pública está para establecer los protocolos. Desde el punto de vista de prevención de la salud Decirle, mire, use mascarilla, el distanciamiento de estar e Incluso ese espacio donde debe calcular obras públicas. Los ingenieros de la pública mire, el espacio es tal, la capacidad que tiene este edificio para coger tantas personas y usted no puede llevar más que tanto a este salón. Ya, usted abrieron eso, abran los cines. y Que la gente diga, bueno, una sala de cine no puede haber más de 50 personas. Nadie puede quitar la mascarilla. Y usted debe estar eh, eh, dejando dos bancos o dos filas de asientos de distancia y sentarse una persona aquí, libera dos asientos y la otra en la que sigue. Para poner un ejemplo. Pero hacemos las cosas bebé y dicen protocolo y lo que publica Salud Pública hoy no es protocolo. Son una especie de, de norma de, de conducta. Para usted establecer normas de conducta, llámese a psiquiatra que saben de conducta humana. Pero no se dejan asesorar y hacen las cosas a la loca, como gallo loco, dando palos ciegos. Y después nos salen las cosas mal. Y después nos preguntamos por qué aumenta. Hace siglos que yo dije, ¿cuáles son las seis provincias? Vamos a poner las diez, las de mayor tasa de incidencia. Vamos a hacer intervenciones directas. Estoy harto de decirlo eso. La famosa laboratoria para hacer pruebas de PCR. Ahora que hay eh, de, de, de otro tipo, la, eh, como decía el, el joven ahí, Ahora le hacen ustedes una con la saliva, además del hisopo, que por la nariz, están hablando de otra, de aliento. Y los chinos van a hacer una anal. Pero parece ser que por las dificultades de lo dejaron sin efecto. Yo supongo que la anal se le van a poner al colectivo LTBI, supongo yo, y por lo, por lo invasivo de eso. Pero algún idiota, algún loco siempre se inventa alguna cosa. Bueno, no sé, eh, pero eso no, no se coge cabeza aquí. ¿Qué felicito al presidente? Que liberó. Bien. Los horarios de la OSA van a trabajar en horario extendido también para que la gente no se acumule. Pero, señor presidente, esto hay que dejarlo. Hay que dejar a la gente. Por ejemplo, Salud Pública también estableció los protocolos para las celebraciones eucarísticas. Pero la mayoría de los sacerdotes no está respetando eso de la iglesia católica. Y acumula reguero de viejitas, tridentinas, calventinas y luteranas, que van ahí, yo después les explico lo que es eso, para que la viejita se muera Y un reguero de padres jóvenes con toda esa ínfula, que debieran hacer mucho ejercicio, leer mucho y hacer 8 o 10 misas al día para ver si los ánimos se le calman y pueden frenar las hormonas que tenemos los hombres, normalmente mucha testosterona acumulada, para que eh, sus energías, porque el viejito, la viejita que va ahí, se puede contagiar si no hay protocolo. Y la mayor parte de la parroquia que yo he visitado aquí en Antioquia, que he visto en el país, en estadiosos y en el país, no respetan los protocolos. Y están llevando a que su viejita y su viejito se les muera. Y eso es irresponsabilidad. Eso es criminal y está contra lo que establece Dios por el respeto a la vida. Pero no quieren que yo lo diga pues después mis hermanitos sacerdotes se ponen bravos conmigo y después los, los que dirigen la diócesis ese obispo y demás me ven como una voz eh, no muy no santa, que no le gusta porque le digo las cosas como son.